No, no, no, no, sí, sí, sí, sí, ¡Ah! Ha pasado un tiempo desde que anduvimos esta bicicleta por última vez Y esta es la caja de repuestos que tiene todas las piezas que pretendemos ponerle Ya había cambiado el manillar, la T y los mangos Eso lo había hecho en Talagante para no andar acarreando piezas de lado a lado Así que la cadena, el piñón, la pata de cambio Estos son los frenos que le saqué a la gorda en oferta son los chimanos más básicos pero funcionan muy re bien una corona que vamos a poner en esta biela, si es que calza debería ¿Sí? y tengo algunos adaptadores de acá espero que por lo menos adelante pueda poner un disco de 180 para que frene un poco más si quisiese seguir andando la bicicleta tal cual está habría partido por engrasar la cadena la transmisión funciona decente el shock vamos a engrasar los bujes para asegurarnos de que no tengamos desgaste extra ahí. Y si me hubiese querido quedar con estos frenos, habría tenido que cambiar todas las fundas y todas las piolas. Están quemadas por el sol, Entonces se le salen los pelitos, están para la pata. Aparte están dobladas, así que esto era algo que había que solucionarlo sí o sí. Y con eso deberíamos quedar con una bicicleta mucho más capaz. No por mucho dinero de extra, estos frenos deben valer... Una vez los compré por 20.000 cada uno Estos discos son reciclados de la X-Square One Estas fondas las tenía por ahí Así que ojalá que le hagan Estas violas las compré de Aliexpress Y de hecho compré Todo este paquete como por <ríe> Era como 80 dólares con envío LTW wow. LTW wow. LT, wow. No se ve mal Se ve mejor que una pata de cambio <ríe> Shimano Turni que tengo por ahí la pata de cambio se dio vuelta, weón. ¿Cómo, ¿Cómo? pasó eso? Estos precintos de la NASA. ¡Ah! ¿Y cómo vamos a cambiar la horquilla? Desde el 2012 dándolo todo. Está, le falta una mantención, está un poco sudada, pero nada que la tora no pueda. Estas son las monturas antiguas de los, de los frenos. Ahora las monturas nuevas van directamente por atrás. En vez de tener estos pernos atravesados así. Va puesto directamente acá. Front 180. Este sirve para la tora. Up, up, up, up, up. Ahí. Ahí nos debería dar para un disco de 180. Esto, esto es bueno. Y este. Rear 180. No te creo. Oh ya. Tenemos los dos adaptadores que necesitamos. Parece. Así que. Ahora que ya me empiezo a emocionar. No tenemos Missing Link. Y te fuiste. Tiramos de este. Mm, mm, mm, mm. Viene, viene, fue. Está en esta cadena está cochina, pero no la veo tan desgastada. Esta bicicleta, definitivamente, no alcanzó a pedalear mucho. Y eso me lo dice el neumático trasero, que no tiene mucho desgaste. Comparado con el delantero, o sabéis es que quizás la postiza no está. No está mala, quizás la pata de cambio. Que anda juego que tiene. <risas> y a esta altura. Debería sacar las ruedas porque no están sirviendo de nada. la trasera le tenemos que cambiar el piñón. A ver, oh, esta es una modificación que fue más de lo que pensé que ahora es. Esta bicicleta nunca en su vida vio venir que se iba a transformar en una bici tan a la moda con un 1x. Ya se ve más lindo todo. Ahora que la cola está más liviana voy a seguir con el chop un poquito de persuasión y qué bueno que desarmamos esto porque está más seco que... voy a sacar el otro tiro voy a dejar como que este es el de delante y este es el de atrás ¡blup! <ríe> nuestro microchoc está en los pendientes en el pivote principal no siento ni un... no siento ni un juego ni una holgura creo que quiero apurar la causa Eso es solo para apurar el proceso. El torque final se lo doy con la mano. Dime que tengo pernos largos, por favor. ¡Au! Está como pegado. Va oh, a tener una goma. Tiene un sello. Lo hago bacán. ¿no? Ahí. Y, y no es nada liviana esta weá. ¿eh? Ese sí lo levanto. Ahí está, muy bueno. Bacán. Esto una vez me había salido muy mal en video. Se saca. Y claramente me anticipé y traje mi mancuerna. Entonces ahora esta entra de vuelta como si fuese... Debería estar engrasando y limpiando todo. La verdad es que no tengo mucho tiempo y me avergüenzo de mis actos, pero... Mmm, manillar. Araña. Oh, la tuvo que chutear para que no cayera directo al piso. Bueno, estoy dejando la cagada ¿Qué pasó que te desconcentraste tanto, Juan? Uh. <risa> Se está agotando la paciencia Ahora que tenemos esta horquilla Vamos a intentar poner el freno delantero por acá. En teoría estos dos pernos Con este adaptador debería funcionar Listo Aquí es bastante indigna para una horquilla de... tan buena como esta. <risa> Estamos cambiando los precintos indignos que traía por precintos más decentes. Ya, déjenme mirar un poco y ver qué es lo más eficiente que vamos a hacer ahora. No tengo un orden en específico. De hecho se me olvidó poner el shifter. Antes de poner el shock tengo que pasar esta, estos cables por acá. Y eso incluye el de la pata de cambio, así que voy a poner ese ahora mismo. Uf. Tuve que hacer cambio de cámara porque... Me quedé sin batería de la GoPro. El hilo de estas patas de cambio es sumamente frágil. Tanto de la postiza como de la pata. Así que si no entra suave, como está entrando ahora, no lo intentes. Uh, uh, uh. Para que quede más o menos del mismo largo, vamos a ir ahí. Aquí. Vamos a pasarla para el otro lado. Y acá. Lo vamos a cortar por acá. Cortar esto con alicate tampoco es la manera más bonita de cortarlo. Apretarlo de nuevo para que se... Que es redondo. Y no olvides la tapita. Esto va a ser una engrasada express. Creo que iba en esta posición. O al menos esta posición es la que me hace más sentido. Vamos a hacer la primera prueba. Ah, ahora tengo que cambiar los discos. Creo que más de alguien ha hecho esto con una simple llave Allen. Es una lata, Juan. Oh, ya, la pista de frenado de los discos nunca se toca porque es contaminación gratis limpiar la masa para que no quede instalado de manera irregular y ahora se atornillan en un patrón cruzado 6 esto lleva una carrera contra el tiempo a esta altura entre que no se me acabe de nuevo la batería de la otra cámara y que alcanza a hacer todo... ¡Va oh, a salir al toque! <ríe> ¡Bien! Fuera con este y adentro con este. Esto también lo vamos a limpiar lo que más podemos Dentro del apuro que estamos. En el piñón hay una estría pequeña. que es esa? La estría pequeña con la estría pequeña del piñón. Ahí encaja ahí. Y una vez que está todo en su lugar... Se pone esta tapa también es un hilo con cuidado. Para este lado no hay problema porque el piñón no bloquea el cassette. Y ahí lo podemos apretar. Este va siempre el bloqueo para el lado del disco. Porque si no molesta con la pata de cambio. Pareciera que el, el adaptador del disco funciona. Pareciera que el piñón queda bien. Bien. Bien. <ríe> y la rueda delantera, exactamente lo mismo. Este bloqueo creo que debería estar al otro lado, porque es más simple no teniendo el disco, pero... A esta alturas los frenos deberían funcionar. Uy, quedaron perfectos. Estas manillas son tremendamente largas y si las pongo aquí, no puedo no puedo frenar con mi mano bien. Eh, en cambio, si las pongo ahí, tengo máxima palanca. Y tengo una distancia brutal, pero es mejor que, que, que queden como. Oh, mierda Se echa de menos la bodega en un espacio tan restringido Ay, salió Cáchate oh, Mierda Uno, dos Y <risa> Funcionó, No ganes esa. es muy fácil robar el perno <risa> No te lo puedo creer Quedamos colgados en que Sí, tenía eje estriado, así que si quiero poner estas bielas voy a tener que cambiar el motor a un eje cuadrado. Porque lo fomes es que estriado muy bonito, pero con esa montura no entra este, esta corona ni, ni una similar. Aquí quedamos de nuevo con la barra que se está viendo linda, pero está dando problemas. Esto es por lo que estuve pasando los la últimos la última 20 minutos uh, para sacar el motor. Está así de agripado. Descuadré el tubo y mientras tanto vuelto poquito a poquito. Esto pensé que iba a ser fácil, por eso no lo estaba grabando. Pero está agripado, Terrible. Oh. No, cachate Todo ese material Es del marco probablemente Pero oh, El hilo está medio destruido Si recuerdan cómo sacamos este motor Por este lado no tuve problemas Porque el hilo está Perfecto pero por este lado tuve problemas de que la pieza que saqué de aquí antes eh, rajó todo el hilo. Así que ahora estoy haciendo hilo nuevo. Ya llevo como una hora. Estoy a punto de lograrlo. Y recién se me ocurrió empezar a grabar. Así que tiene que entrar lo más derecho posible. Esto es una especie de W40. Le he hecho desde el otro lado hacia adentro también. Para lubricar un poco más. Y ahora agarro mi dado. Con el que me he agarrado todo este rato. Acá se empieza a poner más apretado. A se empieza a gripar porque está haciendo hilo nuevo. Y acá se pone feo para la pobre bicicleta. Hasta ahí nomás. A lo que se suelta le voy a echar un poco más de lubricante. Y le voy a dar otra pasada. Porque realmente avanza... Vuelta a vuelta, no, no hay mucho más que hacer. De vuelta para afuera. Todo eso son pedazos de aluminio. Es uno de los temas de comprar usado, pero... Para mí aún los vale, a pesar de que miren esto. Cacha, cachate, cachate. Y para sacar lo más posible todo, le paso... Ojalá una escolla metálica, pero esto es lo único que tenía a mano acá en el departamento, así que... Es terrible como me está comiendo el marco, pero estoy recuperando el hilo así que eso me tiene contento. Avanzo hasta donde puedo y después de eso, para atrás. Antes de que se pegue. Esto va a ser lo más doloroso de ver en todo este video. El procedimiento que, que, que les mostré, lo hice como 7 veces antes de empezar a grabar y lo tuve que repetir como 15 veces más, le pedí todo lo que se le podía pedir a estas piezas, esta probablemente ya no iba a dar mucho más, la herramienta es buena calidad, así que está en buen estado, pero a esta cuestión le tuve que dar guaraca. Lo bueno es que aquí más o menos bien. A veces da risa como algo mecánicamente tan simple como una bicicleta te puede hacer... Hoy día hace frío y estoy cagado de calor acá dentro. Pero bien, entró, vamos a seguir armando esta weá Para que esta huella nunca más se vuelva a gripar. So smooth, man. Ay, al fin va a entrar. Este es un motor sellado con rodamientos Shimano, creo. BP. Muy bien. Este es el hilo bueno, así que acá no hay problema. Y ahora tú, maldita. Estos hilos también es súper importante que entren bien. Y para que entren bien tienen que entrar suavecito. Si se aprieta, ahí se apretó, es porque no entró bien. Ahí entró. Así es como tiene que entrar en el comienzo. Ya está suavecita todavía. Suficientemente bien para mí Para que no nos vuelva a pasar lo mismo antes Grasita, por favor Nunca dejen su bicicleta sin grasita, man. Esto se ve totalmente sobredimensionado para una bicicleta ¿Y? Para estos pernos que se ruedan no me está quedando mucha más paciencia que Pincharlos con el caimán Y terminar de apretar Guarra me he hecho guerrillar toda la mañana, man. man te tocó duro hoy día, man Al fin esta bicicleta va a poder ser un 1x Es un 1 por 10 1142 De esta marca que... Lo primero que tengo que hacer es regular los pernos de los límites Y acá veo que están Y veo que este está topando este metal Así que este es el que tengo que regular Ahora me voy al límite superior y vamos a ver qué... Claramente la cadena me queda excesivamente larga y necesito recuperar tensión para la pata de cambio, así que... ¿Me equivoqué? <ríe> ¿Cómo me pasó una weá tan pastel? Hace tiempo que no me pasaba, eso me enorgullece Ahora no me enorgullece que me haya pasado Y menos que me haya pasado en cámara Vamos que te puedes... No, no quiero... no... Que bien, cállate No la veo mal Oh, oh. No te creo ¡Wow! no se necesita más que esto ¡Oh! mis primeras impresiones de esta weá ¡Wow! SRAM, Chimano ¡Oh! corran ahora no hay embriague es, es lo que hay pero funciona <ríe> si soy bien sincero pensé que esta weá iba a ser un desastre es una transmisión que vale 70 dólares pero... Pretty good one! Sé que, sé que no haber sacado los pedales antes de sacar la biela Puede ser una pelotudez para muchos Y para mí también Pero ya saqué este pedal Y si bien mis técnicas hoy día no han sido las más apropiadas Claramente Les puedo enseñar otra cosa Cómo sacar un pedal que dejaste puesto en una biela, lo tomas, <ríe> lo encajas y sin mucho criterio la forras. Soy peor mecánico que Marquito, weón, bueno, lejos. Le voy a tener que pedir disculpas la próxima vez que lo vea. Listo. Ah, ya no quiero más mecánica, weón, quiero andar. Hola, oh, ticate, bueno. Hola, oh, pío, la mala. La acabo de revisar entera y como último detalle nos vamos a deshacer de este saborte para un bien y aquí está la Guerrera usada. Tiene discos más grandes, suspensión con regulación de rebote, frenos completamente hidráulicos, un chister chino, manillar que creo que es de 780, potencia A-Tech, mangos octane One, bielas listas para la acción, los, los pedales no mucho, 32 dientes, narrow white con una transmisión de 10 velocidades, 1142. El tour. está listo para la guerra, así que... <risas> Vámonos. Vamos a ver cómo le va a esta bicicletita. Primera impresión. Los frenos todavía no frenan nada. A fondo. Oh. Uh. Bueno. Drover. ¡Oh! transmisión buena, drover, bueno. uh. casi ¡Oh! ¡Oh! esa ¡Oh! ¡Oh! ninja Ay, lo meo fondo güey Esa es una parte preocupante esta bicicleta. No, y lo hace harto. eje de aguja? eje de aguja, sí. A ver, esta aguja está acá muy mal, man. Y Ahí está, hay más wow <ríe> Me comí una roca, güey. <ríe> Esta bicicleta en la raja, güey. <ríe> sí, <ya. ríe> uh -oh. no, no, no. Vale, vale. ¡Uh! Oh, oh, oh, oh, oh, me metí al barro. mandándole oh, guaraca los cambios. No si sí, se salió. No tan rápido muchachita. ¡Upale! Sí, no, ¿Estáis bien? ¿Estáis? Sí, otra. Está un poco.. Muchas veces te veo muy echado para atrás, colgado el manurio cierto que, esta bicicleta me queda chica, pero ahí vais sentado, ¿cierto? Sí, claro. Pasa mucho que se, se paran, pero quedan con el, el tronco en la misma posición. Ya. ¿Sí? O sea, esto es sentado, esto es parado. Tenéis que, para tener más movilidad, alejar la cadera del asiento. Así, pop Y ahí automáticamente quedáis con la mayor parte de tu peso en los pedales, pero una buena cantidad de peso en la rueda delantera, que es lo que te está ¿Sí? faltando. Exacto. Esos son los 50 cent. <risa> no quiere entrar. Algo le hice, weón. Bueno. Como que hubiese un diente doblado. Pero no... ¡Oh! ¡El metal malo! Como que el... se pinchó el material, weón. Bueno. Y ahora no, ya no entra el... Nah, tú tranquilo, lo vamos a hacer entrar. Tiene por acá un pequeño... Sacado. Este. Esa, esa va... Me está sacando todo para afuera. Pero yo creo que como se como se hizo, se deshace o no? Okay. este va a ser el video de la guerrera Usama más frío del mundo, ustedes no supieron lo que pasó para echar a andar esta no. tengo el video en bueno, está horrible, díganle a mi mamá que la quiero <risa> uh, oh, caí más oh, Caí más duro que la. Mierda. Oh no, no, no, no, no. Sí, sí, sí, sí. Oh, eso era un no, no, no, no, no. Mejor. Eh, salir indeciso, weón. caí plano, corto, caí ah, asqueroso. Sí, es que fondeo muy fácil Cuando vais pegado a piso va exquisito, pero cuando no... Fondea muy re fácil man. El Gonzalo, weón. Es más prendido, casi se va de punta, ¿no? ¿Se cayó? Chocaste frente cacha como tenía el manillar Asumo que caíste, descontrolaste y te fuiste para el lado, ¿no? Ya yeah. No sé, yo vi tuviste salir así, dije... Oh, oh, oh. Casi lo tenemos que sacar con espátula man. hecho mucho mejor oh, fondo contra fondo contra zapateo oh, como dobla esta va oh, oh. cualquier vez que caigáis un poco mal o que lo pasáis mal Aleja tu moto del asiento. Oh, ¿cómo estás, esa ¿Está oh, esta esta bicicleta es un manjar, weón. <risa> <risa> <risa> esta wea pasó por arriba del no todo. Oh, esta bicicleta para pasear se pasó. Y iba con ataque de risa, pero te vi mejor de postura. Sí. Y ahí más armado. Un poquito, me echaste a echar un poquito más atrás. Siento, siento que tengo una estabilidad más grande. Está entre los frenos y las curvas Eso es como lo que más te cuesta, ¿o ¿no? No sé cuándo Os van de final previo a una curva muy cerrada O, o también no si es antes, durante Antes, a las curvas siempre antes Y en la curva misma Mantener la velocidad Ya no metí un salto así Oh. Oh. Oh. Oh. ¿Y este dónde? ¿Tú estás ahí? ¿Me tú, bicho? También. Bicho, bicho, patrón. <ríe> oh. oh, hay una fila para tomar agua. No a sí, sí, ¿Cómo estás ahí? Digan, pichi. <ríe> <ríe> Buena cabrón, cuídense. Chao. <ríe> oh, esta guay salta para el lado izquierdo. Que no sabía caer una roquita, ni una cosita. Oh, fondo. Ya bicho, pajarito nuevo, te sigo. Dale con calma, sí. Oh, ¿qué hicieron acá? Oh. Uh -huh. Eh, dale por ahí. Bueno. Uh. Por ahí a la izquierda. <ríe> el bicho no cacha en el sendero. Hay contrapedalte! <ríe> uh. Bueno, bicho. Bueno. Uh. <ríe> Oh, un bueno, para pedalear, bueno. <risa> Puf. Yo llego hasta acá, Son las cuatro ¿Hasta aquí? Sí, uh. me están esperando. Gonzalo, nos vemos, ¿sabes? Un gusto. Te uh. te no, vamos tranquilo. Gustar, no. <risa> me preocupas más tú. <risa> <risa> <risa> oh, esta bicicleta no leer nada. Monopatín.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 Siento que vais muy arriba de la rueda delantera. Si es que vais aquí, mira lo que hace el freno delantero. Sí. En cambio, si vais aquí, le cuesta más a la bicicleta tirarte de punta. Sí. Tú vais aquí porque querís tener agarre y controlar la rueda delantera, pero en verdad está ahí un toque de que te mandé hocico, ¿cachai? ¿Vais, Felipe? Pues si no, si ya, sigamos en no. la no ¡Oh! mayor. Oh, <risa> ¡Estamos! ¡Oh! oh Uh, uh, uh, oh, oh, oh, <risa> <risa> Esta se siente tres mil veces más rápido todo. Oh, permiso. Esta aquí es brutal. Oh, fondo. <risa> <risa> bueno, <risa> Toma, se lo come todo. Man. Ni un respeto esta bicicleta. Es un bajón. Es un bajón más o menos. Oh, ahí hay otra pasada. <risa> Esa es más piola. <risa> Esa es más piola y ahí hay otra, que la otra vez la hice estaba chora. Este es más de equilibrio. Ni no, siquiera veo porque uh. ¡Ah! Uh -huh. <risa> oh. <risa> ahí, si se puede sola, bol. Blue, cuando cabrón, todo bueno. Bien. Cuídate, Blue. dicho, bueno, haberte visto de nuevo. Man. Nos vemos, nos vemos, el sábado. Felipe. ¿Va a ir el sábado al final? Sí, pero pasalo, me a llevar. Ya, la raja, sí. no, que no salía durante, eh, los fines de semana. <risa> Hay un par de cosas que hoy día sucumbieron con esta bicicleta. Número uno, vi venir que esta corona no iba a ser la mejor calidad del mundo. Y no sé dónde está la marca. Este es un diente ancho, normal, este es un diente delgado. Y este es el diente ancho al que le pegué con la cadena. Ya se limó con todo el pedaleo, pero eso fue bastante penoso. Debe haber quedado la cadena medio a salir y cuando pedaleé, la cadena agarró el diente y lo forzó. No es algo de lo que me preocuparía mucho, pero sí me da una referencia de que estos dientes mucho tiempo no van a durar. Ahí está. Eso con eso, esta pata de cambio no tiene embriague, así que funcionó muy bien. Me dio todos los rangos, no, no tuve que regularla mucho, no dio mucho problema. La corona sí, y la corona, por el mismo hecho de que la pata no tiene embriague, aquí podría ir un guía cadena para simplificarle la pega a esto. Y el otro detalle es que la rueda delantera flexa lo suficiente como para topar con el puente. Y romper incluso el precinto con el que estaba agarrado este, este flexible. Mi solución sería poner un neumático un poquito más angosto. Esto es bastante grande y es bastante poco rodador. Así que ese es un pequeño detalle. Más allá de eso, la bicicleta no salta mucho. O más bien salta, pero fondea muy fácil. Sobre todo más mi peso está con un resorte de 450 libras para rodar. Para pasar por Rock Gardens, para comerse hoyos no muy grandes, la bicicleta un sofá. Por lo que se la recomendaría sí o sí a alguien que quiera empezar en el deporte. Para saltar, para caerle duro, para comerse hartos zapateos feos, la bicicleta atrás va a estar dando fondo y se va a sentir feo. Feo, feo, feo. La horquilla en ese sentido no tiene ni un problema. Recorrió como hasta por acá. Y. <risa> Es la tora, la tora es indestructible, la tora es en la pata. Los frenos anduvieron ricos, se alcanzaron a sentar un poco. No es la mejor de las trepadoras, sube como mono pivote, Pero es un precio muy bajo a pagar por una bicicleta que realmente te va a sacar más de una sonrisa en el cerro. Te va a llevar contento y rápido. Hasta que quiera empezar a saltar con ella. No, no, no, no, no, sí, sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Oh! Más allá de eso, no sé qué mucho más podríamos hacer con esta bicicleta. Díganme ustedes, ¿alguien se le ocurre una idea para seguir weando con esta wea? De todas maneras, si te gustó este video, dale un like. Si tienes algún amigo que tenga una bicicleta tan guerrera como esta, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro!